equipo desde ya y los teléfonos en pantalla 809-378-8394 y a través del whatsapp 829-920-2795. Heriberto tiene por ahí una lámina que le quisiera colocar a todos ustedes con los teléfonos para que estén pendientes a la participación del licenciado Lenín Francisco. Vamos a ver qué hacemos. Atención Isa, atención Heriberto 809-378-8394 y 920-2795. Atención equipo. Que venimos con el, oiganme, con el catedrático, el catedrático, el decano de los temas migratorios de República Dominicana, el licenciado Lenín Francisco. Lenín, cuéntame, ¿qué novedades tenemos para los Estados Unidos? Muchísimas gracias, apreciado Robert, queridos amigos. Un gran placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, está sobre la palestra el tema de las citas, nueva vez, la confusión. Hay citas o no hay citas. Resulta que el día 27 de este mes de junio, un importante diario de circulación nacional ha sacado una publicación que dice que no hay citas. Con el perdón del diario, no estoy completamente de acuerdo. Y ya nos ha pasado muchas veces, un periodista interpreta una información migratoria que no necesariamente corresponde a la realidad. Lo que he visto en esta semana, incluyendo el día de hoy, es que las citas para el consulado americano siguen saliendo esporádicamente, es decir, por momentos, por lo que les recomiendo a, a nuestra eh, teleaudiencia a que no se desesperen, a que sigan firmes en mantenerse atentos a las informaciones oficiales del consulado americano, que dicho sea de paso, en esta semana no ha publicado ningún tipo de comunicado de prensa oficial. Mientras tanto, seguimos trabajando y consiguiendo citas, seguimos trabajando con los clientes que están pendientes de 2020, 2021 y los del 2022 y aquellos que están iniciando ahora. Así que firmes hacia su deseo de conocer ese gran país y realizar el sueño americano. Ahí están los teléfonos en pantalla, 809-378-8394 a través del WhatsApp 829-920-2795. Lenín, me preguntan por el WhatsApp, una pregunta muy interesante. Abogado, aunque esté la situación como usted explica con los temas de la cita, ¿puedo iniciar mi proceso para solicitud y estaría pendiente cuando ya tenga la disponibilidad de la cita? Así es, yo recomiendo que toda persona que quiera ir este año o llegar este año a una cita consular, debe iniciar su proceso ya, sin prisa, pero sin pausa. Es verdad que no podrá ir inmediatamente a una cita, pero usted se inicia en este momento, digamos así, se coloca en una fila y entonces llegará primero que aquel que todavía está pensándolo. Así que, querido amigo, inicie su proceso. Ok, Lenín, me preguntan por aquí, ¿y para los otros casos que tienen que ver con petición, eh, trámites de visas de trabajo y demás, están funcionando? Sí, así es, la embajada de los Estados Unidos está eh, maravillosamente trabajando las, las peticiones y lo digo con esa alegría porque precisamente en esta semana hemos visto con júbilo eh, la salida de muchas citas en la categoría F2A y F2B que como ya todos sabemos en migración habían estado rezagadas y están muchas personas, muchas familias contentas de que ya está caminando esa fila y de que se ven ya pues citas de residencia en todas las categorías que tienen que ver con los Estados Unidos. Ok Lenín, siguen sí, en los Estados Unidos, la gente muy activa cuando se habla de Estados Unidos por el WhatsApp me preguntan, ¿Los procesos que tienen que ver con los menores y con los adultos se llevan a cabo por esta vía, Lenín? Claro que sí, claro que sí. Como decíamos, los adultos, eh, pues de repente las citas dan su, su carpeta de conseguir, pero aparecen. Y para los menores de 13 años cuyos padres o padre o madre tienen visa, debo recordar que se hace un trámite especial que no conlleva entrevista consular y que se hace por medio de depósito de documentos en el Centro de Aplicación de Visas de Galerías 360. O sea que sí, se puede trabajar también con esos procesos. Lenín, hay algo muy interesante, porque me escribe una persona, a propósito de lo que son esas, esas entrevistas que no son presencial, cuando una persona le dicen que se va a iniciar su proceso pero que no tendrá que asistir, al consulado. ¿Es que el proceso de visado se hace automático o esto tiene que pasar por manos de un cónsul, llevar a cabo la depuración y luego aprobar la visa? ¿Cómo, cómo es que sí, funciona esto, Lenín? Es una favor? interesante pregunta, Robert. Yo no utilizo la palabra automática, pero sí, lo más importante y que les gusta a muchas personas es que son procesos que se ejecutan sin la entrevista frente a un cónsul. Pero esa, ese, ese consulado sí evalúa la solicitud solamente que es evaluada en base a la documentación que se deposita. Poniendo el ejemplo que hablábamos de un menor de 13 años, o sea, con 13 años o menos, cuando papá y mamá o papá o mamá tienen visa, al momento en que sale una cita de depósito de documentos, reciben esa documentación y luego en el consulado, en un despacho lleno de cónsules, es tomada esa aplicación es evaluada en base a la documentación y de ahí viene una aprobación o un rechazo, Muy bien. pero es evaluado, Robert, no es automático, okay. sino que es evaluado sin entrevista. Ok, muy bien. Me, alguien me estaba llamando desde un 497-1466, si pudiera intentar de nuevo, para poder establecer sus preguntas al decano del derecho migratorio, el licenciado Lenín Francisco. ¿eh? Lenín, otra pregunta muy interesante. Tengo también por aquí los temas de documentación pendiente con proceso de petición, afidavis, algún tipo de documentación se pueden llevar a cabo. Vamos a ver, lo tenemos por aquí en la línea. Teledebate, buenas noches. Sí. Y ya, llenó, y ya se pagó la cita, se pagaron 445 pesos, 125, sí. 120 y 325, se llenó los taxis, se llenó la ciudad y todo. Y eso fue el año pasado, en marzo. Okay. ¿Quién la pide? ¿Quién la pide, mi señora? Una hermana que es ciudadana americana. P Excelente, Perfecto. muy bien, le contestamos por el, por la televisión, mi señora. Gracias por su llamada. Sí. Mi querida señora, todas las peticiones de hermanos con la pandemia del COVID-19 han tenido un retraso muy Excelente. significativo en el proceso de asignación de la fecha de entrevista. Okay. Afortunadamente, esa fila que estaba detenida comenzó en este año a caminar, así que le deseo de todo el corazón que este año usted reciba la buena noticia de que le llegó su cita. Excelente. Escuchó, mi señora. Seguimos nosotros. Ahí los números en pantalla, 809-378-8394, a través del WhatsApp, 829-920-2795. Lenín, otra pregunta me escriben aquí por las redes. El proceso que tiene necesariamente que ver con petición, si he tenido algún tipo de conveniente con mi correo de contactar y mi demás, ¿por qué vía yo puedo nuevamente hacer contacto con la embajada para conocer el estatus de mi caso, Lenín. Bueno, mira, eh, hay, hay varias vías. Sí. Depende de qué tan avanzado está el caso, es conveniente eh, sí. llamar al teléfono de, de la línea de soporte o, o centro de contacto de, de, de la embajada, que puede usted actualizar allí algunos datos, o, dependiendo, insisto, de a qué nivel va su caso, usted puede ponderar a través de, de nosotros, los abogados migratorios, enviar una comunicación oficial, sí, digo, una carta formal a la embajada, en donde, entre otras cosas, usted actualiza todos sus datos de contacto. Eso, la formalidad con los americanos, funciona mejor que una simple llamada o que un simple correo electrónico. Excelente, Lenin. quedan preguntas pendientes, mira tengo compromiso aquí, hay un televidente que me escribe siempre con lo, relación a los temas de Canadá, Sí. a ver si cuando retornemos por aquí tú puedes traer esa información, que él está pendiente él me escribe con, siempre, con mucho gusto y me lo reitera, también me habló de un proceso de petición y demás, pero hizo énfasis en lo de Canadá mira Lenín ¿Alguna pregunta pendiente? ¿Algún dato? Tú sabes esas dudas que suelen quedar en estos procesos. Y más como tú has dicho, la exigencia de los americanos con los temas de la formalidad y demás. ¿Alguna persona interesada en recibir la asesoría, las atenciones reales de un profesional del derecho migratorio? No un youtuber ni un consejero de redes sociales. Un profesional de derecho migratorio, el licenciado Lenín Francisco, hermano. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, por favor? Con muchísimo gusto para mí. Es un placer recibirles, atenderles. Puede llamarnos a Central de Visas al 809-562-6094 o puede llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809-973-7573 y en todas las redes sociales, arroba Central de Visas. Excelente, la Catedral del Derecho Migratorio Central de Visa, de mano de su decano, el licenciado Lenín Francisco, como siempre, agradecido por tu tiempo, Lenín, nosotros en este espacio, tele este debate. atención a nuestros amigos de Cachilla, sigue activo lo que son las asistencias a través de Central de Visa.